Hoy, en el juzgado de garantía de Chancos, se llevó a cabo la audiencia de solicitud de prisión preventiva contra don Gustavo Godoy Poblete por el homicidio calificado en contra de la persona de don Cristian Matías Hernández Lillo. Hecho ocurrió el 2 de octubre del año 2020 en la localidad de Curanipe, comuna de Peyugüe. En virtud de los nuevos antecedentes aportados por el Ministerio Público, un especial informe bioquímico que da cuenta de la existencia de sangre en el vehículo en el cual se transportaba el imputado, se accedió por parte del tribunal a la prisión preventiva del mismo, fijándose un plazo de investigación de un mes.